Bien, y este fin de semana se estarán presentando. Hablamos con muchos músicos, pero ahora nos vamos al ámbito actoral. Actrices y también actores que se estarán presentando en Espacio van Pero no adelantamos nada más porque del otro lado está él uno de los integrantes de Pasionaria. Estamos hablando de Joaquín Pineda, que no solo va a estar interpretando a algún personaje, sino que también tuvo alguna otra intervención, pero lo vamos a saludar inmediatamente para que él nos cuente. Joaquín, buenas tardes, ¿cómo Hola. estás? Hola, Joaquín, ¿cómo le va? Hola, Hola ¿todo bien? ¿Se escucha? Perfecto, ¿vos a nosotras? Perfecto, sí. Buenísimo. Listo. Bueno, se va a estar presentando Pasionaria, que ya tuvo su estreno hace algún tiempo atrás. ¿Cómo comenzó a gestarse este proyecto hasta aquella presentación? ¿En qué fecha fue? Uy, uh, eh, uh, no me acuerdo, pero creo que fue la segunda semana de marzo. Si no me equivoco, eh, fueron dos fines de semana en marzo y fue un camino bastante largo. Nosotros comenzamos con a trabajar en el 2020, en eh, videollamadas, obviamente. <coughs> Eh, con Mauri un par más, con un proyecto, con, la, con las ganas de Mauricio, de, de Mauricio Sariaga, el director, de crear eh, una obra eh, de, de teatro musical propia. Entonces comenzamos con un proyecto y con un con un elenco muy grande, y ese elenco fue cambiando, y mientras iba cambiando el elenco, y iba cambiando el proyecto, hasta que eh, eh, el de enero del año pasado. Eh, Mauricio nos entrega el libreto de lo que es Pasionaria con todas las canciones escritas y ahí, bueno, me tengo que empezar a trabajar a mí en las canciones que al final son las que se escuchan ahí en la obra. A mí me, me pasaron que el, fue el 18 de marzo el, el estreno exact, de, de Pasionaria. Exactamente, y remarcar que es una obra escrita por un director benadense también, que eso no es algo muy común por ahí que se pueda ver en nuestra ciudad, hay que destacar eso, hay que mencionarlo bien fuerte. Sí, lo, lo, lo, desca lo destacable precisamente justo que es una obra creada totalmente por, por gente Venado, el libreto que hizo Mauricio, yo hice la música, las letras de las canciones las hace Mauricio también, mm. y las coreografías Mariana Albanaz. Claro. claro. El vestuario lo hizo Diego, ay me va a matar por no me a de apellido, <risa> para Betis, me parece. Ahora te ayudamos, <risa> no te preocupes. Para Betis ¿no? Eh, el historia lo hizo él, en la producción estuvo Val, eh, Val Santoro. Así que somos todo gente de Venado Bien. que estuvo, estuvo laborando en esto. Joaquín, y preguntarte en este caso, ¿cómo comenzaba la idea de Hacer Pasionaria? ¿Qué es lo que ustedes querían plantear, proponer, presentar a través de esta propuesta teatral? La, la idea principal, mira, eh, es medio curioso porque la mayoría o gran parte del elenco viene de Chicago donde también sí. dirigió Mauricio, Chicago no es una obra de él, sino que es un musical muy famoso, eh, y tenían un problema, que es lo que tienen eh, la, todos los, los, los directores cuando usan una obra que no, es de, que no es de acá encima, que no es de Argentina y que es muy conocida, que es que no la pueden llevar a muchos lados, porque no tienen los, los, los derechos, o son muy difíciles de conseguir esos derechos. Eh, entonces, de ahí surgen la, las ganas de poder hacer una obra totalmente de cero uh -huh. y totalmente hecha por, por gente de acá, Bien. De ahí surge. Y, y realmente a ver si nos podés contar, sin spoiler tanto, por supuesto, ¿de qué se trata Pasionaria? Mira, Pasionaria habla de un bar, que se llama Pasionaria, ¿no? Uh -huh. eh, un bar itinerante, misterioso, en medio mágico, que yo lo creo que es como medio la, la materialización del, del duelo, de, de estas mujeres que llegan al bar que bueno quedan encerradas hasta que logran o no eh, superar a ese a un amado que, mm. que las abandonó mm. entonces va un poco eso, justo esta historia nace cuando aparece esta una nueva integrante que vuelve a entrar al bar y mi personaje que, que es el único masculino que es como también medio misterioso que está ahí, es parte del bar y que interactúa a través de, de su piano, Joaquín. haciendo la música de ambiente, efecto, y bueno, las, las canciones que cantan las chicas que son extraordinarias, como las cantan ella ¿no? Joaquín, y en este caso, tu intervención en Pasionaria, ya que estamos charlando con vos, Profundizo en esto, no es únicamente, como bien marcadas estuviste trabajando desde hace mucho, desde lo actoral, sino que también formaste parte de lo que se fue plasmando previamente y de lo que era necesario hacer. Sí. Sí, eh, en ese sentido también estuvo bueno porque, más allá de que Mauri el que escribe las letras, eh, yo al cabo la música, también es como que uno nos metemos uno en el universo del otro. Yo muchas veces le he pedido que él, eh, que él me, me diga cómo se imaginaba melódicamente esas canciones. Claro. Y bueno, yo por ahí he dicho, bueno, acá falta falta un, un parte de una letra, faltaría una canción. Eh, entonces así fue como se fue armando. Pero lo bueno de este, de este proyecto, también yo siempre lo remarco, es que las canciones y la obra en sí está pensada desde eh, las chicas que actúan. Uh -huh. Nosotros teníamos el elenco, entonces pensamos personajes y pensamos la música acorde a ellas. y claro. Lo que genera también, eh, más allá de algo que uno como que lo ve muy cómodo a ellas mismas, uh -huh. eh, que, que tenga una... una identidad muy ecléctica, muy uh -huh. muy diferente, muy que no sea tan hegemónica. La, o sea, hay géneros muy distintos dentro de la música que, que tocan y que, que cantan. Joaquín, y en este caso, repreguntarte si tenemos que ubicar a Pasionaria en algún tiempo, en un contexto temporal, ¿está específicamente desarrollado o cómo se da esto? No, la verdad que un tiempo que no, que no, no está marcado precisamente, sí, el vestuario, sí, un montón de cosas, eh, no son contemporáneos, eh, son de otras décadas, ¿no? ponerle década del 60, 70, pero no está marcada justo esa época, ni en lo musical, la música tampoco es contemporánea, hay desde boleros a habaneras, que son género por ahí más viejo todavía, hay jazz, eh, ah. que no son músicas de este momento, seria. Uh -huh. va, que no se tocan eh, o no es lo popular en este momento. Joaquín. Pero, pero no está marcado así. Ah. Eh, Joaquín, quería preguntarte, ya que decís que la obra es pensada para esas chicas, ¿cuántas mujeres hay en escena? Hay seis mujeres, está Mariana Albanás, que es la, la coreógrafa también, eh, Aileen Bota, Sofía Páez, Ivana Sarria. Eh, para lucha rubio que lucha rubio también es un caso para remarcar porque ella está reemplazando a patricia a la mama nosotros sí. y me falta el, ah y Sabrina roger muy bien ¿Me si no conté mal, ahí están las seis. No, porque yo acá tengo eh, el nada. player, el ayuda a memoria, y estaba viendo a ver si no te acordabas como para ayudarte. Pero muy, muy bien, Joaquín. No, y, y también la otra vez me preguntaban qué era lo, lo, lo bueno, lo remarcable, lo que uno puede decir que, que tiene la obra. Y yo, para mí, eh, lo principal son, son las interpretaciones que hacen estas mujeres. Me parece uh -huh. que son increíbles. Eh, muy bueno lo que hace el trabajo que hacen arriba del escenario es eh, impecable. Así que si quieren ir a ver algo, vayan por eso, principalmente. Para dejar bien en claro, preguntarte qué es lo que se pone en escena. No es solo lo actoral, sino que también se da como un formato de comedia musical, podríamos decir, qué, qué, qué aspectos, sí. qué disciplinas del arte van a estar poniéndose en escena. Particularmente, yo prefiero el término teatro musical. Bien. Comedia, en general, tiene como una idea de, de algo muy poco más grande, Ajá. en cantidad de lengua, cantidad de cosas, suele tener un, justamente una parte que solo se dedica a bailar y acá no está, pero sí hay baile, todas la, las, las actrices cantan, bailan y actúan, bien. y de una forma muy muy bien, eh, muy buena, pero sí hay mucho baile, hay mucho canto, pero también, esto porque no es para todo el mundo siempre, nada es para todo el mundo, pero justamente la, la comedia no es para, hay mucha gente que no le gusta, eh, no es todo cantado, tiene muchas partes que son de diálogo, que son escenas, así que, y se van mechando con, con canciones y con coreografías. Y Joaquín, ¿hay cierta relación entre estas siete mujeres? O cada una de forma fragmentada va a ir haciendo su presentación, su fragmento de la obra, o quizás se va dando una seguidilla y una continuidad a través de una unión entre ellas y sus historias. Sí, hay una relación que es justamente esa convivencia en el bar. Más allá de, de lo que las une, que es este, este desamor, mm. eh, ellas, eh, la mayoría, por justo hay una integrante nueva, eh, tienen como su historia ahí adentro y su personalidad eh, muy diferente entre sí, pero que están relacionadas en este sentido. Te tocaron el timbre, me parece. Sí, justo. Uy, Esto es no mío, es nada. así. Bueno, no, eh... nos entenderán y aguardarán no, no, un señor. ratito. esperarán. Preguntarte, por otro lado en este caso, si desde el estreno de lo que fue Pasionaria en marzo, como bien marcabas, a esta actualidad, además de haber algunos cambios en los las actrices, si se hizo alguna otra adaptación o se mantiene en general la propuesta hay algo que yo supongo que es del teatro en general yo quiero remarcar que está en mi primer eh, yo soy vengo de la música principalmente uh -huh. eh, en especial lo que más me gusta a mí es la, la composición pero vengo de la música en general y yo siempre hago el chiste porque el Mauri me, me, me habla por primera vez para hacer dos o tres canciones me dijo hacerla y terminé haciendo once canciones <risa> piezas musicales, tocando en vivo y actuando claro. pero bueno, eh, pero me encantó y lo que yo encuentro en el teatro es eso, que cada, cada presentación es distinta y que la obra evoluciona un montón entre una función y otra. Van apareciendo cosas nuevas, cosas que van quedando porque vemos que, que no, no funcionan. Entonces se va modificando mucho. Musicalmente también va cambiando. Entonces los, los que... Y acá hago un paréntesis. Que hay mucha gente que la va a ver más de una vez, por suerte, porque le gustó. Entonces, no, no ven siempre lo mismo. Siempre claro. ven algo. Si viene la misma obra, siempre la ven cómo se va modificando, cómo van apareciendo chistes nuevos y esas cosas. No, quería mencionar y recordar que en el estreno, el 18 de marzo, eh, tuvieron localidades agotadas. O sea, eso quiere decir. No, no solo el no solo 18, las seis funciones, por suerte, ah, fueron bueno. localidades agotadas. Así que vamos a ver cómo bueno. seguimos. Pero esas seis funciones, que fue la primera temporada lo que nos alegra un montón y nos sorprendió, más allá de que creemos que, un, que está bueno lo que hacemos y todo porque por algo lo hacemos, uh -huh. eh, es, es la aceptación de la gente y que, que se hayan llenado las seis función. Joaquín, y preguntarte por otro lado, porque si bien <coughs> las distintas manifestaciones artísticas, particularmente hablamos de lo teatral o actoral, podemos decir que son para todo el mundo, pero siempre hay cierta segmentación pasionaria, está orientado hacia todos en general, hombres y mujeres, qué edad, capaz la sugerencia o advertencia, por si hay algo quizás dentro de la obra que se debe resguardar, al ser mayormente un elenco femenino y ser las protagonistas, sin quitarte a vos, por supuesto, esa presencia que tenés ahí, que es fundamental también, podría decirse, no, es una obra para, aún más para mujeres. Bueno, qué interpretación hace el público previamente, posteriormente, y ustedes también, cuál es esta orientación que pretenden darle en relación al espectador. No, mira, más allá de que, que sí eh, la, la mayoría de las actrices eh, son mujeres, hay hay algo que creo que lo, lo, los interpela o lo, les llega a todo el mundo. Qué bien. Eh, si bien generalmente también eh, es para adultos y eso, no creo que, que al tener justamente tan música, baile y todo, se hace bastante entretenida para, para todas las edades. Uh -huh. eh, no, hemos, no he tenido, por lo menos yo, eh, comentario así desde de, hombres o qué sé yo que lo hayan visto y lo hayan sentido como incomida, incomodidad porque, nada, eh, acá un poco, la, eh, que si bien es la realidad de muchos casos, eh, se relatan como esos desamores donde muchos de los hombres son, son los culpables eh, y actúan de forma muy eh, negativa y y mal, eh, no, no, no se han sentido ni cómodos, ni, ni como que esto fuera un, un intento de, de un ataque hacia, hacia hombres, ni nada. Quizás hasta Todo, ¿Tanto hombres o mujeres? Claro, identificados sí, también. Ah, porque, nada, el desamor es algo que nos toca a todos, no, no es necesario, pero, eh, pero bueno, eh, es ir y, y descubrirlo y ver qué les, les sucede, qué les. Eh, interpretaciones hacen de esto, me parece que es interesante así que para todo el público mayores de edad, menores de edad, los hombres, mujeres, está, está abierto para todo y el disfrute de, de todo y todas. Y hablando de estas interpretaciones recién ejemplificabas lo que no te han dicho, lo que no te han expresado, pero ese público que ha pasado por el estreno, por las demás funciones que fueron ya muchísimas y todas las localidades ocupadas ¿Con qué se van? ¿Qué les generan? ¿Alguna interpretación que te haya sorprendido? Decir, ah, mirá lo que le despertó, nunca me hubiera imaginado. Sí, eh, bueno, hemos tenido muchísima sorpresa. Eh, a mí lo que más me sorprendió es la cantidad de, como que lo hayan tomado tan para la comedia, si bien está repleta de chistes, eh, que, que la gente lo disfrute tanto de ese lado. También me, me ha sorprendido de canciones por ahí que, si bien todo tiene un, como un tono dramático, uh -huh. en eh, canciones por ahí más cómica, gente emocionándose. Recuerdo justo la, la, un hombre llorando en una canción que que, que es para que, que tiene un montón de tintes de, de comedia. Eh, y, pero eso, que, que la gente se vea reflejada en, en esas historias, que, que les llegue, que, que, y bueno, y que lo disfruten un montón. La verdad que, que, que eso, como... Desde la comedia, como llegar, llegar a tocar algunas fibras que, que no son tan, tan comunes por ahí, eh, tanto en hombres como mujeres. Usted... No sé si respondí mucho. No, sí, está bien, está, está muy bien todo lo que estás, lo que nos estás contando. Y ustedes como equipo, ¿cómo se están preparando para nuevamente activar esta hermosa obra pasionaria? Estamos muy bien, muy preocupados por, por esta época que, que nos tiene todo medio... Con mocos y enfermedades, <risa> pero ensayando a full, trabajando un montón, eh, cada uno particular y bueno, y en general en los ensayos que hemos hecho tanto los, los, fines, los fines de semana anteriores, que bueno, es otra cuestión que tenemos ser un grupo relativamente grande y, y con todas las... La, ¿Cómo es? Ay, nuestra, bueno, nuestra vida por fuera de la, sí, la obra... Responsabilidad y todo lo demás. Exactamente, es difícil generar un lugar donde nos podamos juntar todo, entonces uh -huh. vamos entre lo que hacemos particularmente y lo que hacemos juntos, preparándolo lo, lo mejor posible, pero también sin el peso por ahí que tenía el, el, el, las fechas de estreno, que, claro. que, nada, que tenía muy, muy nervioso todo, todos. Esta estamos disfrutando un montón, bueno. sin quitarle de trabajo, pero con mucho más disfrute me parece. Joaquín, ¿y qué duración estimada tiene la presentación de Pasionaria en escena? La hemos eh, cronometrado un montón de veces y siempre da unos 55 minutos. O ah. sea que es una obra relativamente corta. Eso otra vez, eh, nos corremos un poco de lo que suele ser una comedia musical, que duran dos horas por ahí. Ah. Eh, esto fue una, una discusión que hemos tenido muchas veces de cuánto queríamos que dure. Mm. Yo particularmente prefiero que las cosas sean cortas. Si son buenas y cortas, me parece que ganan dos por dos. Así que eh, nada, la, la llevamos a esa, a esa duración que sea casi una hora. Bien. Así que ahora vamos a pedirle a nuestra compañera Eli que ponga en pantalla, por favor, el flyer de esta actividad y te pedimos a vos que nos ayudes a recordar. Toma agua tranquilo que si querés yo hablo un ratito. Esto no salió al aire. No, no. <ríe> no, no. <ríe> eh, que para recordar, va a ser la presentación este fin de semana, pero todos los detalles te dejamos que, por favor, la invitación la extiendas vos. Dale. Sábado y domingo, 13 y 14 de mayo, en Espacio Runciman a las 9 y media, eh, nada, un elenco que, que me parece que es muy bueno Ahí le embota, ahí lo voy por orden, los voy leyendo Ivana Sartia, Joaquín Pineda, yo eh, Luciana Rubio, Mariana Albanas Bueno, Patricia Belchen, eh, la mamá Que no va a estar en escena, pero siempre está ahí Siempre está presentando, siempre está ahí con nosotros, acompañándonos uh -huh. Sabrina Roger y eh, Sofía Gapáez. Bien. Eh, vamos a estar en escena presentando Pasionaria Con dirección de, de Mauricio Sareaga ¿Qué capacidad les permite este espacio Runciman y tras esto preguntarte cantidad de espectadores si todavía hay entradas anticipadas para alguno de los dos días y de qué forma las pueden conseguir? Eh, todavía hay entradas en las redes sociales de, de, de Zafarrancho, Zafarrancho Project estamos, eh, nos pueden hablar por ahí. Eh, y tiene capacidad para 70 personas aproximadamente el espacio uh -huh. de funciona Todavía bien. tenemos un, unas entradas para el sábado y para el domingo, así que aprovechen porque nada, nosotros nos encontramos nosotros sorprendiendo ¿no? que después se acaban, así que eh, es el momento. ¿sí? Bueno, Joaquín, te agradecemos enormemente por la predisposición, por haberte hecho el tiempo y buscado para poder co coincidir y concretar esta entrevista. Y por supuesto, éxitos y disfruten esta presentación. Y gracias por el laburo que, la, que realizan, que re verdaderamente enriquece a la cultura venadense y por supuesto específicamente a lo actoral en este caso. Bueno, muchísimas gracias entonces. Espero que, que puedan ir la gente que escuche y que tenga ganas. Así muchas gracias. Nos vemos... Hasta luego. Hasta luego. Así pasaba Joaquín Pineda, en este caso uno de los actores y el único hombre Exacto. en escena de Pasionaria, el director también es un varón, Mauricio Zariaga, pero mayormente mujeres.